<risa> Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy un descanado, otra vez. Han pasado casi dos años desde la última vez que, que grabé un video, bueno, que subí un video para la internet porque he grabado bastantes videos. Nada más quería hacer una pequeña actualización sobre las cosas que han pasado desde el, creo que sea el 31 de marzo de 2015. De alcohol, güey, con güey. Estás grabando, tu, puedo. En alto, sí. Yo creo que ¿Qué pasó, agarraron al dedo, güey. Este, ...no de viaje. Dos más. Estaba pensando que a lo mejor sería buena idea empezar a grabar videos con todas las cositas que estuve grabando durante el viaje Y empezar a reactivar el canal de YouTube Regresé aquí, empecé a trabajar en un restaurante de comida llamado Sugeneris Pizza Pie Ya está, ya está mejor enfocado <risa> Trabajando ahí más o menos un año Empecé a trabajar en otro restaurante, de, pero ah, no, en el intermedio Cuando dejé de trabajar... El gerente y yo trabajamos en un pequeño proyecto de cerveza artesanal en el que estuvimos muy, muy involucrados durante cuatro meses, hasta que pues muchas cosas empezaron a salir mal. Pues, todavía no despegaba el negocio, o sea, era, era, era un buen negocio, se suponía que nos iba a ir bien, pero teníamos muchísima cola. Este, Debimos un carro, mi novio y yo terminamos. Ahora peso 100 kilos, quiero, quiero dejar de pesar los 100 kilos, no parece, pero la verdad es que si peso 100 kilos estoy empezando a checar que cosas como mi respiración, el que fumo un chingo, mi presión, no sé, empiezo, empiezo a notar que cosas están cambiando y eso me da muchísimo miedo para el futuro, entonces... Quiero dejar de pesar los 100 kilos, tengo que cambiarme de casa, no tengo un buen trabajo. Estuve trabajando un tiempo en, en un restaurante, que se llama Geras Junior. Es muy chido, o sea, el restaurante es, es muy rico, la gente es muy buena onda, pero no es que no sienta que esté cambiando, o sea, no siento que estoy haciendo una diferencia. Geras es una persona muy chida, la gente que trabaja ahí también es muy buena onda. El ambiente de trabajo es muy relajado pero si tengo 25 años no puedo trabajar con chicos de 19 como si fuera un restaurante de comida rápido. El papá de Jera me dio la oportunidad de trabajar con él en su empresa de seguridad industrial, que a final de cuentas es lo que yo estudié. Así que con una hora de oficina, cinco días a la semana, a tomarme más en serio, porque también siento que me he estado relajando demasiado desde que entré a la universidad. No estoy deprimido, pero tampoco siento que esté muy contento con lo que estoy haciendo, ¿sabes? Amigo de la Internet. Siento que estoy dejando muchas cosas de lado y que me estoy olvidando de bastantes cosas al mismo tiempo Entonces necesito tomarme más en serio Necesito tomarme más en serio y empezar a hacer las cosas con una rutina un poquito más específica Si de verdad quiero llegar a algo Y para eso pues tengo que hacer un plan de 5 años mínimo Para, para empezar a planear toda mi vida de regreso gente bonita de la internet yo fui un yesca nauta, vine a contarles todas mis pinches lágrimas les llamé para que fueran mi paño de lágrimas estaré por aquí esperen, ya veremos cuídense mucho